¡Qué barbaridad! ¿Qué haces fumando? ¿Eh? No, si... Sí, ¿Qué va? Si no fumo, tío. Es que necesitaba una excusa para poder salir, ¿sabes? Ya, yo... Yo he dicho que iba a aumentar el baño. ¡Me voy a cagar! Qué fuerte que dejen la tapa de ataúd abierta, ¿no? Sí, la verdad es que, la verdad es que sí, ¿eh? con esa cara... No, pero dicen que fue que fue el muerto el que lo pidió. Claro. Que fue su última voluntad. Ya, yo no última voluntad pues... Claro. Pero ya te digo, ¿eh? Suficiente, suficientemente bien ha quedado para, para cómo ha muerto. ¿sabes? ¿Cómo ha muerto? Ah, no, no lo sabes. ¿Sabes esto de que tenía problemas de oído? Que no escuchaba bien. Pues... Lo atropelló una aprisionadora. Joder. Mm. Claro, por eso tiene esa cara. Claro, es como... Es como según me han contado, como cuando... Queda poca pasta de dientes y aprietas desde el final hacia la punta y se sale todo. Eso mismo. Joder, ahora entiendo, ahora entiendo lo de esa cara. Uh -huh. Ya te digo, ay ah, por eso el ataúd es tan corto, se... uh -huh. está enrollado. Uh -huh. de, de rodillas para abajo. Por eso lo he dicho, yo yo creo que la maquilladora ha hecho un trabajo de puta madre. uno sí, desde luego que... Yo creo que para como está, pues, como estaba antes seguramente, no sé, ya te digo. Ya, es como, es como pintar, es como pintar un montón de vísceras realmente. No, pues si puedo el aviso para el cumpleaños de mi equipo. ¿Para tú? Sí. Está bien. A ver si puedo hacer algo.